Celebrada un año más en Betania, a pocos kilómetros de Jerusalén, la fiesta litúrgica de los santos Marta, María y Lázaro, los amigos del Señor. En el campo de los pastores en la ciudad de Betzajur, en Belén, el lugar donde el ángel anunció el nacimiento del Señor, la ceremonia de colocación de la primera piedra de un edificio al servicio de los peregrinos y habitantes locales. El 22 de julio se inauguró en Damasco la exposición La Tierra Más Amada por Jesús, que trata de acortar distancias y llevar tierra santa a los cristianos que no pueden peregrinar a los santos lugares. La esperanza fue el sentimiento predominante en el día de la fiesta de San Elías, cuya celebración tuvo lugar en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen en Haifa. Jaffa de Nazaret celebró la fiesta de Santiago el Mayor el 25 de julio en la iglesia de Santiago Apóstol. Al día siguiente en la iglesia de Santa Ana, en Seforis, tuvo lugar la celebración de la fiesta de los santos Joaquín y Ana.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 El 22 de julio se inauguró en Damasco la exposición «La tierra más amada por Jesús», que trata de acortar distancias y llevar tierra santa a los cristianos que no pueden peregrinar a los santos lugares. La idea principal de la exposición nace como respuesta al deseo de muchos cristianos de Oriente Medio, que viven en países en los cuales la peregrinación a tierra santa es imposible por razones políticas, de conocer la tierra de Jesús. Tres frailes franciscanos idearon la exposición con el objetivo de reproducir la realidad de la peregrinación a Tierra Santa. La exposición que presentamos está formada por 22 paneles con fotografías y textos que describen los santos lugares, la vida de los franciscanos de la custodia y todos los servicios que se ofrecen a los cristianos y peregrinos que llegan de todas partes del mundo la tierra más amada por Jesús, este es el título de la exposición que trata de hacer vivir una peregrinación espiritual. La experiencia que se ofrece a los visitantes se complementa con la reliquia de la Santa Cruz, presente por un permiso especial. Testimonia aquel que sufrió por los pecados del hombre y que resucitó. También el custodio de Tierra Santa, actualmente de visita a la Fraternidad de Siria, visitó la exposición. La exposición me ha parecido muy útil desde el punto de vista didáctico, para ayudar a comprender el valor de nuestra presencia de frailes menores en Tierra Santa. Por tanto, es una exposición útil para presentar la vida de los frailes de la custodia de Tierra Santa de manera global, no solo como custodios de los santuarios, sino como frailes que viven en los santuarios, como frailes que sirven en las parroquias, escuelas, y en las obras y actividades sociales. Muchas personas se han acercado para visitar esta exposición, abierta no solo a los fieles de todas las denominaciones cristianas, sino también a los seguidores de otras religiones. Para nosotros, sirianos, esta muestra a uh, uh, un senso, uh... Para nosotros sirios esta exposición tiene un sentido especial Porque sabemos que la situación política no nos permite viajar en peregrinación físicamente a tierra santa Para estos cristianos que viven en Siria Conocer estos lugares es muy importante Pero también es importante sentirse parte de esta tierra santa Porque Siria también es tierra santa es la tierra que vio la conversión de San Pablo y la difusión del cristianismo más allá del judaísmo. En la tarde del primer día de exposición tuvo lugar una oración de veneración de la Reliquia de la Santa Cruz, acompaña la exposición para que sea fuente de bendición y un toque vivo de Tierra Santa. Gracias a la Asociación Pro Tierra Santa y a la Custodia de Tierra Santa, esta exposición se ha puesto en marcha para incrementar la comunión con los cristianos de Oriente Medio y para aquellos que todavía no conocen Tierra Santa y a la Custodia. La esperanza fue el sentimiento predominante en el día de la fiesta de San Elías, cuya celebración tuvo lugar en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen en Haifa el 20 de julio. Este profeta ocupa un lugar especial en Tierra Santa. Hemos venido en gran número para celebrar esta fiesta, la fiesta de San Elías. Muchas personas de Galilea vienen a esta zona. ...para celebrar este gran día... ...y para pedir la intercesión de San Elías. Este año celebramos la fiesta de San Elías, el viviente... ...porque es el patrón de la ciudad de Haifa. Los fieles encendieron sus velas en la gruta... ...en la que el profeta Elías rezaba y meditaba... ...tras la ausencia del año pasado... ...a causa de las restricciones contra la difusión de la pandemia. Hemos venido desde Cafarcana para celebrar esta fiesta. No pudimos hacerlo el año pasado, pero este Dios nos ha dado fuerza y salud. En Cafarcana sucedió un milagro, el primer milagro, en el que el agua se transformó en vino. Damos gracias a Dios por su bendición y por San Elías. Deseo a todos los que llevan el nombre de Elías una feliz fiesta. Estamos llamados a leer los signos de los tiempos y a escuchar la voz de Dios Para comprender lo que Dios quiere de nosotros en estas circunstancias Y en esta situación que estamos viviendo Sobre todo en el último año, mientras todo el mundo sufre a causa de esta pandemia Que ha impedido las relaciones humanas y sociales entre nosotros Monseñor Yusef Mata, orzobispo Melquita de Acre, Haifa, Nazaret y Galilea... ...celebró la misa en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen... ...junto a un grupo de sacerdotes. En su homilía, Monseñor Mata comparó al profeta Elías con Juan Bautista... ...en tanto que testimonios del Dios viviente... ...y añadió que debemos imitarlos en su celo, testimoniando la verdad. Hoy el profeta Elías nos regala una especie de retorno a nosotros mismos como él volvió aquí a la gruta y volvió en sí mismo para establecer su vida sobre la base de la invitación recibida por Dios omnipotente, Así volvió a sus responsabilidades y a su vida sabiendo que Dios estaba con él y lo protegía y que Dios podía darle todo lo necesario para vivir una vida mejor. Al término de la misa, Monseñor Mata saludó a todos los presentes y dirigió sus felicitaciones a los carmelitas, a los obispos, a los patriarcas de Tierra Santa y al pueblo de Galilea y a los países árabes vecinos. Que Dios nos dé salud, bondad y bienestar a todos y aprovechar para desear a nuestros hermanos musulmanes, a los miembros de la comunidad drusa y de los Ahmadiyya y a todos los que celebran el Aidalada, la fiesta del sacrificio que Dios le conceda buena salud. Con ocasión de la primera Jornada Mundial de los Abuelos y Ancianos... ...instituida por el Papa Francisco... ...en la Iglesia de Santa Ana, en Séforis... ...tuvo lugar la fiesta de los santos Joaquín y Ana... ...padres de la Virgen María y abuelos de Jesús. En esta fiesta recordamos a todos los abuelos y las abuelas... ...recordamos que los santos Joaquín y Ana... ...son los abuelos de Jesús y son importantes... ...ellos fueron cooperadores de Dios... ...porque fueron los padres de la Virgen María la que más tarde sería la Madre de Dios, la Madre de Jesús y la Educadora, junto a San José, del Niño Jesús, de Jesús adolescente, de Jesús joven. Por ello es muy importante recordar que todos somos cooperadores de Dios. La misa fue presidida por Fray Bruno Barreano, con la participación de un grupo de sacerdotes y una multitud de fieles locales. He venido para recibir una triple bendición en esta misa, de la abuela de Cristo, Santa Ana, de su madre, la Virgen María, y del nieto Jesucristo. Fray Sajer Abud, en su homilía, afirmó citando al Papa Francisco que los abuelos conservan la confianza de la fe. En su mensaje con ocasión de la primera jornada mundial de los abuelos y los ancianos, su santidad indica que el impacto de la pandemia del coronavirus en los ancianos ha sido especialmente duro. El Señor continúa mandando a sus ángeles para consolar nuestra soledad y nos repite, yo estoy con vosotros cada día, y los ángeles a menudo tienen el rostro de nuestros nietos. Deseo a mis padres y a todos los abuelos del mundo larga vida, salud y bienestar. La liturgia contó con la renovación de los votos por parte de las hermanas de Santa Ana. Santa Ana es para nosotras un mensaje de fe que nos dice que debemos preservar nuestra fe y nuestras raíces cristianas, ser la tierra buena que sabe acoger a todas las personas y darles un mensaje de paz, amor y esperanza. Es el mensaje que nos transmite este lugar, la casa de Santa Ana. El día anterior en Galilea tuvo lugar otra celebración religiosa con ocasión de la fiesta de Santiago el Mayor, hermano del apóstol Juan. Se trata de los dos hijos de Cebedeo, que Jesús amaba con un amor especial. La celebración tuvo lugar en la iglesia de Santiago en Jaffa de Nazaret, a la cual, según la tradición, pertenecen estos dos santos. Esta tradición reúne siempre a muchos feligreses, especialmente aquellos que llevan el nombre del santo apóstol, para pedir la intercesión de Santiago el Mayor por su vida y su crecimiento cristiano. Con la vuelta a la vida normal en Tierra Santa tras la pandemia del coronavirus, las fiestas cristianas testimonian el retorno de los fieles a las iglesias para vivir su fe y mantener viva la esperanza.